Siete de la mañana con treinta minutos. Amigos y amigas el gobierno nacional envió a la asamblea nacional el proyecto de ley orgánica para la atracción de inversiones eh, con lo que se busca ha dicho el ejecutivo captar hasta treinta mil millones de dólares en capitales privados hasta el año dos mil veinticinco esta iniciativa legal reforma 18 normativas, contiene 260 artículos y eh, mantiene varios, varios ejes fundamentales de acción. Vamos a analizarlo con nuestros invitados, el doctor Francisco Briones, es el subsecretario general de Gabinete. Nos acompaña también el economista Andrés Albuja, profesor investigador de la Universidad Internacional SEC, y consultor empresarial, y el economista Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Inicio este diálogo con usted, doctor Biones. Bienvenido, buenos días. ¿Cuál es el objetivo fundamental y el espíritu de esta ley presentada por el Ejecutivo? Bienvenido, doctor Biones. Buen día. Habilitamos su micrófono, por favor. Muy buenos días, Carmen. Gracias, perdón, y muy buenos días también, a Andrés, a los dos, Andrés. Eh, buscamos con el gobierno impulsar, renovar la normativa relacionada al tema de las inversiones, eh, particularmente a los asuntos de asociaciones público privados, a los asuntos relacionados a las zonas francas, eh, al mercado de capitales, eh, al tema de la digitalización de la economía, y lo que buscamos es ir actualizando el marco jurídico, ...que va a permitir asegurar eh, las inversiones, que va a permitir crear un entorno y un ecosistema mucho más apropiado, seguro, legalmente sostenible para inversiones de largo plazo, generadoras de empleo como lo son las asociaciones público-privadas, las zonas francas, eh, que lo que más demandan debido a la temporalidad de sus inversiones es seguridad jurídica, seguridad tributaria y seguridad de todo tipo. Entonces, eh, básicamente es en la introducción, buscamos generar empleo, como tú lo dijiste, atraer eh, al menos 30 mil millones de inversiones en los próximos años al Ecuador, de tal forma que se puedan eh, generar plazas de empleo, que es la necesidad más sentida de los ecuatorianos eh, Justamente y a propósito, el proyecto tiene carácter de urgente en materia económica, esto quiere decir que la Asamblea Nacional debe tratarlo en 30 días con toda la celeridad que el caso amerita, economista albuja tratar de obtener una inversión de 30 mil millones de dólares. Es un objetivo alcanzable a través de este marco legal. Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias por la gentil invitación. Un cordial saludo a mi estimada Carmen, Andrés, también Francisco, y a la ciudadanía en general. Es un plan ambicioso, el papel aguanta todo, pero el escenario económico mundial, global y el nacional, realmente no da... Para esas cifras, eh, quisiéramos que sea así, pero bueno, eh, son buenas intenciones, obviamente, del Ejecutivo que basa este proyecto de ley en 10 ejes. Uno, sector privado, creación de zonas francas. Dos, tenemos incentivos tributarios para este tema de zonas francas. Tres, alianzas público-privadas obligatorias para algunos sectores estratégicos como transporte, vialidad, puertos, aeropuertos, hospitales, vivienda, deportes y cultura e infraestructura educativa. Tenemos inversión en sectores estratégicos, mecanismos de arbitraje. Ecuador eh, tiene muchos problemas en el tema de estabilidad eh, legal y, bueno, eh, puede ser eh, una buena intención, pero necesitamos mayor estabilidad legal, jurídica. Eh, sexto, tenemos reestructuración de las superintendencias para pasar el control de lo que es seguros, de lo que eh, actualmente es la super de compañías, de la super de bancos. Sí, Siete participación. El control del mercado de seguros, fundamentalmente, ¿no? Así es, así es, justamente. Eh, séptimo, participación de accionistas en las bolsas, eh, que eh, tiene previsto que más del 8% del total de participación accionaria, eh, que ningún accionista puede tener esa participación accionarial. Y que, bueno, ahora es el 30% que pueden tener, hasta el 30%, ¿no? Se bajaría al 8%. Eh, octavo, subastas para emisiones de deuda. Eh, noveno, no, eh, calificadores de riesgo y custodios de valores, ahí reorganizar, porque han habido debilidades en el tema eh, de control. Eh, y décimo, tenemos sí, lo estructuras... No estamos viendo con el caso eSport, ¿no? Así es, así es. Hay casos delicados que hemos eh, tenido que afrontar como país últimamente y muchas debilidades estructurales. Y décimo, escrituras que se pueden notarizar de forma digital, eso está muy bien, ir hacia un gobierno digital, pero el entorno macroeconómico debe favorecer para eso. Recordemos que el riesgo país de Ecuador es mil puntos de envío aproximadamente, es cinco veces el de Colombia y diez veces el de Perú, somos más riesgosos. Y el tema de calificación también de grado de inversión de riesgo, Ecuador está con Argentina y con Venezuela, entre los países con más eh, riesgos de inversión y eso obviamente no atrae la inversión otra cifra para dar paso también um, al conversatorio Ecuador tiene 1% de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB ¿cuánto tienen Colombia y Perú, nuestros países vecinos como referencia? 4 o 5% es decir, 4 o 5 veces más respecto al tamaño de su economía entonces algo ellos están haciendo mejor entonces eh, paradójicamente la ley tributaria de finales de 2021 va en el sentido contrario para reactivar la economía. Una economía para reactivarse no necesita de más impuestos y acá sigue la carga tributaria muy fuerte, ¿no? Entonces es contradictorio, pero esperemos que estos temas sean abordados por el Ejecutivo y también se vayan eliminando esos excesos de carga tributaria. Andrés. Eh, tenemos a Miguel Ángel, no sé si vas a preguntar. Ah, ya está con nosotros. Sí, en efecto, ya se incorporó Miguel Ángel... Eh. González, él es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Cómo mira el sector de la producción, el sector productivo ecuatoriano, esta iniciativa del Ejecutivo? Bienvenido, economista. Buen día. Hola, Carmen. Hola, Andrés. Qué gusto estar en el programa. Un saludo para ustedes, para todos quienes nos acompañan en el panel y todos aquellos que nos escuchan y ven en estos momentos. En el sector empresarial hay expectativas muy positivas con respecto a la ley de inversiones. Estamos todavía terminando de analizar todos los detalles de la ley, pero en términos generales los objetivos de la ley que hemos conocido y que se han conversado con el sector público son sumamente positivos. El país necesita inversión para poder generar empleo, para poder generar bienestar en la gente y se necesitan mecanismos como estos para poder atraer inversión y generar inversión nueva a mí me gusta siempre hacer un cálculo solo para que dimensionemos en la ciudadanía realmente la cantidad de inversión que se requiere en nuestro país porque todos tenemos que recordar que si queremos generar empleo necesitamos que alguien invierta porque un puesto de trabajo cuesta dinero alguien tiene que meterse la mano al bolsillo o abrir una billetera y pagar por contratar, es decir dar trabajo es una inversión si no generamos inversión en los niveles que se requieren, pues obviamente el empleo no se va a ir generando. Entonces, solamente para tener una idea, si en el país existen 5 millones de desempleados y subempleados, solo para redondear, poco más, y supongamos que a todos le damos al menos un sueldo básico, 425 dólares que al año, analizamos con todos los beneficios sociales, más o menos son 6 mil dólares. Si usted multiplica 5 millones de desempleados por 6 mil dólares, estamos hablando de 30 mil millones de dólares solamente en empleo que se requeriría en un año si quisiésemos acabar con el empleo y el desempleo. Esto sin contar infraestructura, tecnología, capital de trabajo, que siempre van incluidas en una inversión productiva y que suelen ser bastante mayores que la inversión en temas laborales pero solamente para tener una, una idea. Entonces el país necesita una gran oleada de inversión, un tsunami de inversión muy grande de cualquier tipo de inversión, nacional, extranjera, grandes inversiones, medianas inversiones y miles de pequeñas inversiones o, o pequeños emprendimientos para poder generar empleo. Entonces el país necesita caminar hacia ser un Ecuador más competitivo y más atractivo a la inversión. Y para eso hay que ajustar todos los factores que sean necesarios para generar ese entorno atractivo. Una ley como esta es necesaria para poder incentivar la inversión extranjera, inversión nacional también, alianzas público-privadas, las zonas francas son un gran mecanismo para poderlo hacer, ha funcionado en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en Uruguay. Así que yo creo que es una herramienta útil, necesaria, no la única, eso es importante decir. Cuando se implementan medidas no se deben implementar aisladamente, es necesario que todos los factores, todos los brazos remen en la misma dirección para que el bote avance rápido y derecho. Pero es una herramienta muy útil, necesaria, que en el sector privado la vemos con mucha expectativa eh, para poder generar el nivel de inversión que el país requiere si queremos acabar con el subempleo, el desempleo, generar bienestar y principalmente el crecimiento económico, que es lo que nos saca del el desarrollo. Doctor Briones, permítame eh, incorporar un elemento político. Esta iniciativa llega a la Asamblea donde eh, observamos a una oposición más consolidada, más bien el bloque de gobierno con desventaja importante, y se trata de una iniciativa que por sus características va a impactar por lo menos en varios códigos orgánicos, en leyes, entre 7 y 10, 11 quizás, en fin. Y, y de paso se le impone a la Asamblea que sea en 30 días, ¿No le parece que el escenario es complicado? ¿Cómo observa usted el panorama en la Asamblea? Seguro, Andrés. Eh, hay una urgencia en el país que es la necesidad de los ecuatorianos por acceder a un empleo de calidad. Hay una urgencia en el país que son necesidades de capitales eh, y facilidades para que los capitales puedan empezar a desatarse y a moverse con mucha flexibilidad, con mucha facilidad. Ante esa urgencia del país, eh, este gobierno constantemente, estamos concentrados en eso, ¿no? en junto al presidente Guillermo Lazio y el gabinete, en solucionar y en pensar cómo le damos soluciones a los problemas los ecuatorianos. Lamentablemente, en otros poderes del Estado, quizás están más concentrados en solucionarse sus propios problemas y sus propias ambiciones políticas, pero en nuestro lado estamos eh, tratando de sintonizarnos con las urgencias de los ciudadanos y, y el empleo no puede esperar más desde ese punto de vista eh, la necesidad de inversiones y de trabajo en la ciudadanía es una urgencia que hemos planteado a través de las reformas a los diferentes cuerpos legales pero más allá de eso Andrés en cuanto a tu pregunta puntual sobre la cantidad de normas modificadas eh, eh, la verdad es que los temas eh, trascendentales o, lo, o los temas más grandes digamos así o los pilares eh, son son tres leyes que son la, la, la Eliminación de la eliminación de la ley de asociaciones público privadas y la reemplazar por un nuevo esquema, reformas al Código de Producción por el tema de las zonas francas y reformas al Código Monetario por el tema de mercado de valores y sistema financiero. Las demás realmente son eh, pequeñas modificaciones y ajustes que vienen a complementar lo anterior. Entonces... Eh, si vemos quizás por el número de normas que se modifican, que son alrededor de 18, podría sonar un poco abultado, pero cuando ya vemos con lupa y hacemos el doble clic, realmente se tratan de unos cuantos temas que realmente deben ser este, analizados a profundidad. Si me permite solamente una aclaración sobre el comentario de Andrés, sobre la obligatoriedad de las APP, tal vez ahí está un poco de confusión en la lectura de los artículos de la ley, lo que la ley establece es que cuando... Cualquier servicio público o cualquier obra eh, pública elija eh, caminar por el lado de la delegación al sector privado o una asociación público privada la única ley que debe obligatoriamente mirar es la ley que estamos proponiendo no tal vez ha, ha confundido eh, la redacción eh, o el entendimiento la lectura al pensar de que se está obligando a que todos los servicios públicos ni mucho menos deban pasar por la, eh, por la delegación al sector privado, eso, eso no, es, no es algo ni, ni, ni sensato ni correcto eh, y mucho menos algo que este gobierno propondría a la ciudadanía Economista Albuja, usted eh, también en su intervención mencionaba que el papel aguanta todo, revisemos por ejemplo los incentivos tributarios para las zonas francas y sedes, dice Exoneración del impuesto a la renta por los primeros 10 años desde la calificación de esa zona franca. Eh, reducción de hasta 10 puntos porcentuales del impuesto a la renta. Exoneración de tributos al comercio exterior para importación de bienes de capitales y materias primas. Exención del ISD para importación de bienes de capital, insumos y materias primas también. Suena bien, sin duda, pero me pregunto, ¿cómo ve usted la viabilidad y, en fin, la implementación de este nuevo esquema? Una excelente pregunta, Andrés. Eh, sí, es viable. Eh, ahora el tema es la reactivación económica, es el primer eje que hay que eh, eh, implementarlo como prioritario, ¿no? Y claro, está haciendo sus esfuerzos el gobierno. Qué bueno que el doctor Francisco Briones eh, especifica ahí alguna recomendación que la redacción debe ser más eh, técnicamente elaborado, porque sí presta para confusiones con que fuera obligatorio las APPs para estos sectores de transporte, infraestructura hospitalaria, vivienda deportes y cultura, infraestructura educativa, que sí me llamaba la atención, ¿no? Entonces, claro, eh, vale la retroalimentación como ciudadano, que por favor eh, depuren ese ese artículo. Eh, es un proyecto de ley y obviamente lo harán. Entonces, para evitar ese, ese tipo de malas interpretaciones, ¿no? A nivel de, de ciudadano. Pero respecto a la pregunta de Andrés, los incentivos tributarios eh, son viables, pero aquí hago un, una recomendación, igual como analista económico, como docente universitario, como ciudadano, que eh, guardemos una sintonía. No podemos, por un lado, decir, bueno, eh, hay todas estas exoneraciones, estos beneficios, y por otro lado, seguir cambiando el esquema tributario cada año y uh, yendo en el sentido contrario, con más impuestos. ¿no? Eh, es curioso, yo veo cómo ahora se pondera tanto el hecho del de, IVA en turismo, por ejemplo, ¿no? que se reduce en, en días de feriado, pero más beneficio le causaría a la población y a la economía en su conjunto no tener tanta carga tributaria. O sea, es totalmente marginal esa reducción del 12% al 8% del IVA frente a la capacidad adquisitiva, cómo se deteriora y cómo eso eh, genera un efecto contraproducente en la economía. Entonces, eh, realmente cuando se dan etapas, de contracción económica o de recesión económica, la vía no es cargar de más impuestos. Recordemos que Ecuador es el país donde más creció la carga tributaria como porcentaje del PIB. La recaudación tributaria creció en 2.5 puntos porcentuales en los últimos 15 años, cuando la media en la región fue solamente 0.7%. Y hay una relación directamente eh, proporcional. Más carga tributaria, menos inversión extranjera directa. Así de sencillo. Por eso Ecuador tiene paupérrimos indicadores de inversión extranjera directa, que es el 1% del PIB. Nuestros vecinos, 4 o 5%. Dos cifras más. ¿Cuál es eh, el indicador de inversión per cápita en Ecuador? 1.600 dólares. ¿Cuál es el promedio en la región? Casi 2.500. Nosotros solo dos tercios. ¿no? Y eh, también otro indicador que asfixia a la economía ecuatoriana. ¿Cuál es la deuda per cápita en Ecuador? 3.500 dólares. ¿Cuál es el promedio en la región? Ahí es a la inversa, ¿no? 2.600 dólares. Para tener en cuenta todos estos elementos que están deteriorando la, la parte económica en el Ecuador. Entonces, sí, el punto primordial es una reingeniería integral de deuda pública que vaya acompañada con políticas económicas acertadas, no más eh, carga impositiva, eh, es un esfuerzo lo que se está haciendo con esta con este proyecto de ley, pero debemos también mirar eh, los errores que ha cometido Ecuador de seguir dependiendo de ingresos petroleros y tributarios. Y es más, eh, esta ley eh, de inversiones lo que eh, impulsa es eh, seguir concentrando en ciertos sectores que son riesgosos. Por ejemplo, el mismo tema de energías eh, no renovables, ¿no?, eh, es eh, seguir concentrando riesgos para el país, entonces yo animo a pensar de una manera lateral para que Ecuador pueda también ver eh, oportunidades, tenemos economía naranja, economía azul, eh, tenemos una riqueza impresionante, por ejemplo, en el océano, que bien eh, trabajado, ahí puede ser una fuente de ingresos sumamente importante para el país y todavía no he visto que se impulse esas iniciativas. Ahora bien, Miguel Ángel, eh, estoy tratando de imaginar a un empresario, a un inversionista eh, europeo o estadounidense pensando en Latinoamérica, ¿no? Entonces me pregunto si Ecuador comparativamente tendría ventajas agregadas. ...que Colombia o que Perú, es decir, ¿por qué Ecuador resultaría interesante o atractivo... ...si consideramos, por ejemplo, que el sueldo básico unificado es uno de los más altos de la región? Entonces, en ese sentido, y, o que nuestra normativa todavía sufre de cambios o modificaciones sobre la marcha. ¿Eso no más bien a, eh, aleja el interés en un país para invertir en Ángel? Normalmente un país se lo tiene que analizar siempre en su conjunto y volverlo atractivo a la inversión y mejor si es que es más atractivo que los países vecinos obviamente, un país debe apuntar a generar inversión extranjera, también inversión nacional y lo importante es que todos los diferentes factores apunten a construir un Ecuador atractivo a la inversión, a mí me gusta hacer un comparativo normalmente, esto es como un vehículo, un vehículo averiado tiene problemas en el sistema de frenos en el sistema de arranque, en el sistema de embrague en el carburador y el motor, supongamos, si queremos poner el carro a punto, no podemos corregir solamente el carburador o solamente el sistema de frenos, y de ahí vamos viendo cómo funciona el carro, al final no va a funcionar bien, hay que corregir todos los aspectos, lo más rápido posible, al unísono si fuese posible, para que el carro funcione bien, un país es atractivo o no es atractivo, es más atractivo que el vecino o no, dependiendo de los distintos factores, Entonces, yo creo que que el Ecuador está avanzando. Hemos conversado aquí, no sabía que estaba Francisco en el panel. Hemos conversado en ocasiones con Francisco y yo creo que el país va avanzando en la dirección correcta en la mayoría de los aspectos económicos. Por ahí escuchaba a Andrés que hablaba de la, de la, del tema tributario, que sí, que en cierto modo es pues una herida abierta que ha quedado en cierto sector empresarial, pero yo creo que hay que hay que mirar la página, ver hacia adelante y ayudar a que en este gobierno se puedan implementar estos otros factores que van en la vía correcta para poder no solamente compensar ese, esa reforma tributaria, sino que más bien impulsar al Ecuador y hacer que vayamos en la dirección correcta. Aspectos positivos que hay que impulsar y que hay que ayudar. Acuerdos comerciales, fundamental para el desarrollo de un país. Me gusta decir que son el pasaporte del, para el desarrollo de cualquier país. Se está pensando con las 10 economías más grandes del mundo. Perfecto. Se ha creado lo que se llama el cuarto adjunto, donde el sector privado a través del comité empresarial está ayudando en las negociaciones, con análisis, con información, para poder concretar lo más pronto posible y en los mejores términos los acuerdos comerciales. La reforma laboral, que fue una iniciativa importante de este gobierno. Hay que ayudar a que se concrete. Hay sectores que suponen que todavía no comprenden la necesidad de una reforma laboral hay la intención de hacerlo, hay que ayudar a que se concrete. La facilitación del comercio, por ejemplo, que es otro factor importante. Al inicio del gobierno se elevó a política pública eh, la simplificación de trámites y facilitación del comercio con el decreto 68. Perfecto, hay que ir avanzando. Todavía no se termina de simplificar como se quiere. Hay que desenmarañar una serie de trabas que se han creado históricamente en nuestro país. Hay que, dar aporte, hay que darle soporte al gobierno para que se pueda simplificar como el sector productivo y como la ciudadanía lo necesita. Mm. La ley de incentivos e inversiones, perfecto. Hay que ayudar a disminuir los costos de producción en nuestro país para poder ser más competitivos cuando se firmen los acuerdos comerciales. Y yo creo que se va avanzando en esa línea. No todas las decisiones dependen del gobierno. Creo que hay que ser un llamado a todos los actores políticos para que tomen conciencia de lo importante de que se implementen medidas económicas que vayan en la dirección correcta. Creo que los asambleístas deben asesorarse económicamente bien para que no se tomen medidas económicas supeditadas Ajá. a intereses políticos, sino que más bien se haga lo que se tiene que hacer. Entonces yo creo que eh, si queremos que el bote marche bien, pues todos los brazos deben remar en la misma dirección. Y si un bote tiene, supongamos, 12 brazos, lo importante es que los 12 brazos remen en la misma dirección, y si hay uno o dos brazos que reman en la dirección contraria, lo importante es importante que por lo menos los otros 10, la mayoría, avancen en la línea correcta, y si es posible aumentar más brazos, que remen en la dirección correcta para que el bote vaya avanzando hacia donde todos queremos. Pero yo creo que sí se va avanzando, obviamente en algunos aspectos todavía no somos más atractivos que otros países, pero hay que, hay que caminar, correr hacia eso y ayudar a que se implementen las medidas, porque en el fondo... Yo lo resumo en que necesitamos ser un Ecuador más atractivo a la inversión y más competitivo también. Y para Bien. eso hay que afinar todos los factores y creo que todos debemos sumar esfuerzos en ese objetivo. Bien, nos quedan apenas cinco minutos para concluir. Vamos a apelar a esa capacidad de síntesis. Un minuto y medio para cada uno. Eh, doctor Briones, dos puntos específicos de la ley. Las alianzas público-privadas. Se habla de obligatoriedad en el caso del gobierno central, opcional en el caso de los GATS, primer aspecto. Segundo, la inversión en sectores estratégicos. La Constitución habla de excepcionalidad. Esto es excepcional, se dice. ¿Cómo se va a seleccionar o bajo qué criterios se va a establecer esa excepcionalidad? Estos dos puntos, por favor, aclárenos, doctor Biones. Gracias, Carmen, por la oportunidad de la aclaración. Como, como lo acabo de decir, eh, lo que establece la ley eh, para, para garantizar la seguridad jurídica es que cuando alguna entidad del gobierno central, del sector público en general, eh, elija que quiere ir por, por la vía de la gestión delegada con un proyecto o algún proyecto que tenga dentro de su portafolio de obra pública, de inversión pública, eh, necesariamente tendrán que pasar por la única ley que existirá en el Ecuador eh, sobre temas de alianzas público-privadas. Esto no quiere decir de, ningún de ninguna manera de que toda la obra pública o todas las actividades, servicios y y e infraestructura del Estado tendrá que ser mediante esta modalidad. Y lo segundo, los sectores estratégicos eh, continúa básicamente en un espíritu, debido a que está... Eh, ...consagrado en la Constitución que debe ser asumido por el Estado y por excepcionalidad decretada por el Ejecutivo, por el Presidente, podrá ser eh, vía eh, gestión delegada. Y, y obviamente ahí los parámetros serán los que más convengan al país tomando en cuenta de eh, que el Estado o, el, o los recursos fiscales no necesariamente siempre tienen todos los recursos para poder generar las inversiones. Y por último, solamente para cerrar, Carmen, si me permites, yo invito al país, a los ecuatorianos, a soñar a, a, a tener estas metas grandes que nos permitan como país crecer, generar empleo, al igual como lo logramos con la vacunación, con una meta que parecía imposible y que muchos también tenían incredulidad a que podríamos lograrlo. Así también el presidente se ha planteado metas grandes, desafiantes en el área económica, 10 tratados de libre comercio, 30 mil millones de empleo de inversión, de, de, de, de dólares en inversión, 2 millones de empleo, eh, entre otras más. Así que más, más bien a, a subir el ánimo a los ecuatorianos de que somos capaces, podemos hacerlo y estamos trabajando para ello. Economista Albuja, usted nos decía a inicios de este diálogo que es una meta ambiciosa Dada las circunstancias y el escenario actual. ¿Qué se debe fortalecer en la ley? para posibilitar esta, esta meta ambiciosa que requiere el país? Una excelente pregunta. Yo lo resumo en lo siguiente. Eh, bueno, como Ecuador tiene entre los factores más problemáticos para hacer negocios, alta carga tributaria, alta corrupción gubernamental, y bueno, en todos los estamentos ¿no? del Estado. Eh, atacar esos puntos. Entonces, simplemente simplificar, valga la redundancia el sistema tributario y el tema legal, igual hacerlo mucho más atractivo, más estable. Eso es lo que Ecuador le perjudica tremendamente para tener esos bajos indicadores de inversión. Entonces necesitamos transparentar la economía, transparentar el sistema tributario. Y yo sí le animaría al señor presidente de la República, le he escuchado ya en algunas entrevistas, que él estaría dispuesto a dar marcha atrás con el tema tributario. ¿Por qué? Eh, porque eso le da más capacidad eh, de circulante a la economía, y ahí se reactiva, porque ¿de qué sirve tener una ley de inversiones si es que no hay la capacidad adquisitiva aquí del consumidor? Entonces necesitamos, eh, realmente, eh, voy, eh, voy a concluir con esto, hay algo que se llama eh, eh, la curva del AFER, que llega un punto en el que por más que se suba eh, el nivel, el tipo impositivo, ya no es eh, sí. eficiente y empieza a decaer la recaudación y eh, el crecimiento económico. Estamos en ese punto. Es evidente que Ecuador no despega frente a las otras economías de la región y tenemos el crecimiento económico más modesto en el año 2021 por esta situación. Mucha carga tributaria. Entonces, es la oportunidad para que el señor presidente de la República, aparte de este proyecto de ley de inversiones, revise la parte tributaria. Eso es fundamental. Miguel Ángel, eh, yo coincido en términos generales con la opinión de todos en el sentido de que anhelamos efectivamente que el Ecuador mejore su calidad de vida a propósito de las inversiones, en fin. Pero a los periodistas a veces nos toca buscar eh, la línea, la palabra pequeña por allí, eh, el, el pero, ¿no? Y quisiera insistir en esto, porque si vamos a, a, a ir a una competencia... Eh, con nuestros vecinos, la reforma laboral a propósito de las nuevas modalidades de trabajo es son in, imprescindibles y me pregunto si crees que eso va a ser viable a propósito de la resistencia que ya han expresado muchos de los gremios de los trabajadores, es decir, hay un obstáculo importante que va a enfrentar eh, el tema de inversiones, el tema de la reforma laboral, en fin, habrá que trabajar, creería... Eh, ...con estos sectores para que todos, como tú dices, rememos en la misma línea... ...porque al lo contrario, esto va a ser como siempre un enfrentamiento entre, entre grupos sociales. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es importante reunirse, conversar... ...ayudar también a que la ciudadanía tome conciencia, a que se entiendan la importancia... ...la necesidad de una reforma laboral. Creo que hay que conversar con los gremios de trabajadores... Nosotros vamos a ayudar en esa línea, el sector empresarial está 100% comprometido con la creación de empleo, con la creación de productos, servicios, soluciones para el país y poder generar el crecimiento económico que todos anhelamos. Creo que hay que sentarse a conversar y creo que hay que ver esto también desde una perspectiva económica. Cuando se hablan de temas laborales, se suelen analizar desde una perspectiva social, lo cual está bien lo cual es correcto, pero nos olvidamos que también es un tema económico. Y que si nos vamos en contra de los principios económicos, nos terminamos yendo en contra de la misma gente. De hecho, la economía, según su definición, es una ciencia social que estudia cómo asignar eficientemente los recursos escasos para mejorar el bienestar de la gente. Entonces, en ocasiones, por querer generar ciertos derechos o privilegios para unos, terminamos dejando a otros sin el derecho principal al trabajo. Entonces, Creo que es necesario que haya un asesoramiento en economía a los distintos actores y que todos ayudemos a que la ciudadanía entienda que lo importante es crear mucha oferta de empleo y que si es costoso o riesgoso contratar, se va a contratar menos. Y esto es especialmente cierto para las medianas, pequeñas, microempresas, para los emprendedores. Quizás las empresas grandes... De una u otra forma, si ven potencial en un mercado, pues bueno, están dispuestos a pagar un poco más y a, y a arriesgarse, a contratar, aún así sea siendo, vaya siendo más caro. Pero las empresas más pequeñas, las que más vulnerables están, que están queriendo crecer, se les hace más complicado. Entonces yo creo que es necesario que se entienda que lo que se requiere es mayores oportunidades de trabajo. Es mejor que una persona esté contratada y asegurada en vez de que esté desempleada. Y si los trabajos que se van generando al inicio pues no tienen las condiciones ideales de estabilidad, pues bueno, estamos en un país que está justamente en vías de desarrollo. Y si una empresa no tiene estabilidad, es difícil que le dé estabilidad también a sus trabajadores porque nadie da lo que no tiene. Lo importante es que la economía vaya creciendo, que se vaya generando diversidad de empleos, porque cuando hay mucha oferta de empleos, el sartén por el mango lo tiene el trabajador. Y la gente puede encontrar el trabajo que más le gusta. Hoy en día en Ecuador usted tiene la situación de personas que trabajan en lo que no les gusta, un trabajo que no lo realiza, pero no salen de ese trabajo porque tienen miedo a no encontrar un nuevo trabajo. Cuando hay abundante oferta de empleo y diversidad de trabajo, que es lo que pasa en las economías en crecimiento, la gente puede escoger el trabajo que más le guste, las empresas compiten por retener y fidelizar a sus trabajadores. Entonces, al final, a veces por ayudar a la gente, terminamos perjudicando a la gente, a la sociedad, a la misma gente que queremos ayudar, por eso es importante que la ciudadanía comprenda lo importante de generar un código laboral con mayor versatilidad y flexibilidad. Los países que pasaron rápidamente de su desarrollo al desarrollo, en todos hubo una flexibilización de los temas laborales, que no implica regresión de derechos, simplemente que haya mayor versatilidad para que pueda haber más oportunidades de trabajo, más oportunidades para todos. Pero yo creo que todos debemos sumar esfuerzos, nos toca hacer un trabajo, el sector empresarial le toca jugar un rol importante para ayudar a que se comprenda esta realidad y que de una u otra forma se pueda conseguir esa tan anhelada reforma laboral que, ojo, oh, creo que todos, incluso Bien. los trabajadores, están de acuerdo en que se necesita una reforma laboral. Lo que hay que ponerse de acuerdo es qué específicamente debe tener esas reformas para que puedan funcionar y dar el resultado que todos queremos. Bien, muchas gracias. A nuestros invitados, ahora el tema está en la cancha de la Asamblea Nacional, tiene 30 días para tratar el proyecto que ha sido remitido por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Muchas gracias al doctor Francisco Briones de Rugel, muchas gracias al economista Andrés Albuja Batallas y gracias a Miguel Ángel González por haber estado con nosotros.